la escuela y el modelo. Dentro de las afasias, pues eh, primero no es un trastorno del desarrollo, si fuera un trastorno del desarrollo se llamaría disfasia, recuerden esa diferencia entre lo A de adquirido y lo DIS del desarrollo, de las disfasias son las iteraciones del desarrollo del lenguaje, eh, no son problemas motores, ¿sí? no son problemas sensoriales, no es un problema atencional, no es un trastorno del pensamiento debe haber un 6 más o menos si sí, cercano a lo normal para poderse diagnosticar los daños suelen estar mucho más lateralizados en el, hacia el hemisferio izquierdo en personas alfabetizadas esto cambia si tú eres o no eres alfabetizado eh, si tienes o no manualidad derecha o izquierda puede ocurrir por daños en el hemisferio derecho también afecta a un tercio de, los, de eh, las personas con accidentes cerebrovasculares la falla más típica es la afasia, dado que en la mayoría de los casos lo que tenemos son eh, lesiones eh, perisilvianas, lesiones en la arteria cerebral medial, ¿sí? eh, daños en la arteria cerebral medial. Bueno, entonces acá tenemos eh, el primer reporte médico, porque hay reportes desde Egipto de afasias, pero ya, ya médico, el eh, es primer reporte va a ser el de Pierre Paul Broca. Sí, con, con su paciente TAN, donde acá está el cerebro del paciente TAN. Si se dan cuenta, la lesión del paciente TAN fue una lesión muy, muy, muy extensa. Se sí. supo por qué fue la lesión. Eh, era un paciente que debido a esta gran lesión pues tenía serias limitaciones para hablar. ¿sí? Podía entender bastante lo que se le decía, pero no podía escribir ni hablar. Y como una de las los fonemas que más repetía era TAN, entonces se le, se le llamó el paciente TAN-TAN. ¿sí? Esto fue pues en 1840 eh, y pues fue estudiado durante 21 años por, por Broca. ¿sí? Entonces aquí vemos la, la, la extensión de la lesión y lo que comúnmente se llamaría Broca, entonces que no corresponde con la lesión que tenía eh, su paciente. Otro de los grandes padres de todo este cuento de los afates, o sea, es el señor Carl Wernig, ¿sí? donde pues, él tuvo ya un grupo de pacientes con lesiones más posteriores donde tenían eh, problemas para comunicarse, para entender lo que, lo que se les decía. ¿no? A partir de eso pues se produce este primer modelo que ya les había mostrado, que es el modelo de Wernick listain Y a partir de eh, entonces, con cada uno de los componentes de... Eh, es de, de broca vernique y según este modelo, entonces, se, se, se escribieron siete tipos de afasias. ¿sí? Entonces, en la, en la, en la número uno era la, la típica afasia de Broca, donde había una lesión en los componentes repeti eh, expresivos del lenguaje, afasia tipo vernique con, con una alteración en los componentes comprensivos, afasia de, condu de conducción, ¿sí? había daño como en el, fas el fascículo arqueado, afacia transcortical motora, la 4, donde habían componentes más hacia la comunicación de lo semántico hacia las áreas de broca, bueno, y así sucesivamente. ¿no? Es cada uno de los tipos de afasia de acuerdo a este modelo. Ese modelo ya no se usa, ¿no? esto es más como historia. Tenemos el modelo más usado, que es el modelo... cambiar esta diapositiva. Bueno, acá hay una comparación de diferentes modelos de clasificación de las afasias Tenemos el de Luria, el de Genswick y Benson... ¿Sí? de Hackney, y Kers, Benson, etc. Entonces, este es uno de los más usados, el de Benson y Genswick, que es el que va a formar como toda la escuela de Boston, y pues la clasificación de Boston es la más usada. Entonces, veámosla acá. ¿Cómo se clasifican las afasias de acuerdo a la escuela de, de, de Boston? Entonces, lo primero es que tenemos dos grandes ramas de, de, de afasias. Las afasias fluentes o fluidas y las no fluidas. ¿Cuáles son las no fluidas? Eh, son aquellas donde hay problemas de expresión, donde el lenguaje baja en su fluidez porque uh, eh, eh, eh, eh, eh, no se pueden encontrar las palabras o no se pueden articular adecuadamente. no entonces Esto lleva a toda una familia de afasias no fluentes o no fluidas. Tendremos las afasias fluidas, donde el lenguaje incluso muchas veces tiene una mayor velocidad. Puede haber verborrea, puede haber logorrea, ¿no? Personas que hablan demasiado rápido y no se les entiende nada. Sí, como los profesores de, neuro, de neurociencias, algo así. Bien, entonces la, la, la, la primera división es si es fluida o no es fluida. ¿Listo? De las afasias no fluidas, tenemos ahora si hay o no hay comprensión. Si hay comprensión, nos venimos hacia esta rama. Si no hay comprensión, hacia esta rama. Es decir, ni es fluida y tampoco comprende, pues tendremos, y tampoco repite, la famosa afasia global, que es la serie la más grave de todas. ¿sí? Donde tú no puedes producir muy bien, donde no entiendes muy bien lo que te dicen, ¿sí? y eh, pues la, el nivel de disfunción va a ser enorme. Va, se va, tu capacidad de comunicación se ve seriamente comprometida. Sí, de funcionalidad. Esto es completamente disfuncional. que esto es producido por lesiones bastante extensas en, en el hemisferio izquierdo, incluso en el derecho y con componentes subcorticales, incluso incluyendo ganglios basales, ínsula y demás. Ahora, si es fluida, eh, así no es fluida, no comprende, pero puede repetir algunas palabras. Pues ya se habla de una fase mixta Ahora. Si la persona no es fluida la fascia, pero comprende relativamente una buena cantidad de, de cosas que se le dicen, pues hablar y, y no puede repetir, hablaríamos de una fascia tipo broca. Pero si no comprende, o sea, si sí, sí digo, si sí es no fluida, comprende y si sí puede repetir de una a fascia transcortical motora. Sí, acá tendríamos como las categorías. Ahora, por la vía de, la, de, la, de lo fluido, de lo fluente, es decir, el lenguaje es fluido y no comprende, tendríamos y no repite una fascia tipo Wernicke. Si no comprende y si repite, la fascia transcortical sensorial, si eh, es fluida y comprende, pero no puede repetir que es la característica de la fase de, condu de conducción, pero sí, sí puede repetir, y el problema es para eh, encontrar palabras, será una fase más de tipo anómica. Entonces, estas son las ocho tipos de afasias de acuerdo a la clasificación de Boston y, y, y pues a las ramas de los tres pasos. ¿no? Entonces, se, siempre se debe clasificar con esos tres pasos. Es el lenguaje fluido, hay comprensión, y a repetición, y denominación. De aquí en adelante, bueno, vamos a tener como estos colorcitos. Vemos, los, de nuevo, la, la descripción de cada tipo de afasia de acuerdo a este modelo, entonces la tipo broca, no fluida, buena comprensión, pobre repetición, pobre denominación, y parafasias, o es sea, errores en la, en, eh, en la producción del, del, del lenguaje, que no son tan frecuentes porque no hay mucha producción, y son más de tipo fonológico, o sea, cambiar por fonemas, palabras que tengan fonemas similares. similares ¿sí? Y bueno, acá hay cada uno de los tipos de afasia que acabamos de mencionar, ¿no? Para que los estudien para el examen. La, global, la transcortical motora, la global y la de aislas, aislamiento o eh, transcortical mixta, sí, sería esta misma. No fluida, pobre comprensión, buena repetición, denominación, etc. Sí. Bien, la, la de Wernicke la transcortical sensorial, la de conducción y la nómica. ¿no? Entonces, la, la nómica, pues lo que tenemos es problemas para encontrar palabras, ¿eh? La de conducción lo que tenemos es problemas para repetir palabras y para leer. La de Wernicke básicamente problemas para comprender. La de Broca, problemas para producir lenguaje. Bien. Entonces, en la fase de Wernicke de, de Broca como les estoy diciendo, lo que tenemos es un lenguaje eh, poco fluido, lento, ¿sí? con agramatismo. Entonces, muchas veces parece hasta un lenguaje extranjero, porque eh, eh, la persona... Perde, o sea, con grandes problemas fonológicos, por ejemplo, se pierde, no perde, ¿sí? Disprosódicos sino entonación y con agramatismo. Algo importante es que muchas veces el lenguaje, eh, la fase de Broca no es, como, no es como la pinta, no es que la persona solamente pueda eh, puede decir tan, tan, tan, ¿no? Muchas personas pueden hablar pero con serios problemas, con serias fallas, hay varios grados de broca, hay una, hay una, hay una fase de broca, de broca grave, que sería donde definitivamente solamente se pueden decir ciertas palabras, pero habría una fase de broca, casi todas van hacia allá, van remitiendo con el tiempo, eso se recupera muy bien, eh, donde ya después pueden hablar, pero van a hablar con agramatismos, van, van a cambiar palabras con sonidos similares, y el lenguaje siempre eh, eh, eh, eh, es con esfuerzo y lento, ¿sí? y con problemas para entender, por ejemplo, palabras con gramáticas complejas, ¿no? por ejemplo, con eh, si yo digo, eh, el libro fue leído por el niño y la niña, ¿Sí? Ese tipo de frases no es fácilmente entendibles para, para una persona con fase tipo broca. ¿Sí? En la comprensión es mucho mejor que la producción, y lo que les digo, pues falla cuando la, la sintaxis es compleja, cuando hay, por ejemplo, refranes, cuando hay eh, dobles sentidos, ese tipo de cosas puede disminuir su comprensión. La repetición se ve seriamente alterada por la falta de fluidez del lenguaje, ¿sí? Eh, el señalamiento, apuntar a, las, a lo que se le indica dónde está, la, dónde está tal cosa, dónde está tal otra es relativamente normal la denominación, pues está todo esto lo que sea expresivo se ve afectado ¿no? la lectura eh, pues porque hay baja, ba, baja fluidez verbal ¿sí? aquí vemos varios tipos por ejemplo con un lenguaje fluente ¿sí? soy viejo no, no muchacho bueno, bueno ¿sí? o sea, pues, uno entiende qué es lo que quiere decir que no el joven, que es una persona vieja. Y buena, ¿sí? Eh, problema de articulación, diga con puerta, con pu, pu, pu, pu, Es una palabra muy larga para poderla decir. Problemas de comprensión. Ejemplos de errores verbales. Entonces, por ejemplo, acá se le dice tres, que repita tres. Entonces, tres, no logra articular este fonema, que es complejo. ¿Sí? Y diferentes para... Fasias. Entonces, por ejemplo, repita esta frase, los perros están en el jardín, perro, jardín, Si no logra articular los, los, los verbos y los determinantes y demás. fase tipo broca, bueno, puede, pueden haber lesiones eh, en todos estos componentes anteriores, también componentes subcorticales, como vemos acá, Sí, que incluyen ganglios basales, áreas bastante, bastante extensas. Y aquí hay otras alteraciones. O sea, ¿Cómo pueden haber fases de brocas que no, que no impliquen los componentes del área de broca? Por ejemplo, componentes subcorticales ¿sí? de los ganglios basales de la ínsula o del tálamo, pueden llevar a, a fases también tipo broca, ¿no? Es un caso, entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, se le dice a la persona que lea o que repita esta palabra, repite reloj, reloj, el reloj, ¿sí? tijeras, ti, no puede, ¿sí? ti ti ti tijeras, después de muchos intentos, y así sucesivamente. ¿sí? Eh, por ejemplo, en la escritura, entonces vemos un agramatismo enorme para escribir mañana en bar, leche y cuando, dimiro. Sí, mañana en barco, José, en bueno, Castilla y así. La transcortical motora. Entonces vemos un lenguaje espontáneo eh, disminuido, ¿sí? básicamente por falta de iniciativa. Entonces por eso muchas veces se confunde con un mutismo cinético. También suelen ocurrir como ecolalias como eh, repetición de, de las últimas frases que se escucharon y con perseveraciones, o sea, donde hay una falla para iniciar el lenguaje o donde hay una falla para controlar el lenguaje. Esta, esta muchas veces se ve a, a lesiones un poco más, ante, más prefrontales, mucho más anteriores. No suelen haber muchos problemas de comprensión, ¿sí? Eh, algunos problemas para seguir órdenes, eh, la repetición es normal, pero se queda repitiendo lo que dice. Y no hay eh, pues la lectura en base alta es, suele ser lenta, con buena comprensión, ¿no? la actitud es un poco alterada. Hay algunos casos de transcortical motora, ¿sí? con lesiones un poco más en la corteza prefrontal dorso lateral, que conllevan a, como que, a un síndrome casi que de de abúlico, abulico, falta de iniciativa y, y, y muy poco control sobre lo que se dice, Entonces, también sobre el, el, la velocidad del de, de, de, de lenguaje. ¿no? Entonces, vemos acá con algunos traumas, básicamente esos son con traumas ¿sí? y golpes en, en la cabeza, en la parte frontal. ¿no? La, la transcortical mixta o de aislamiento, pues, lo que vemos es una alteración de la comprensión con una repetición normal. ¿Sí? Y el lenguaje espontáneo también se es, este, ve es reducido. Con mucho esfuerzo, con bastantes parafasias fonológicas. Y pues las lesiones que pueden llevar a esto pueden ser lesiones bastante dispersas, en, en, eh, con, que comprometen, por ejemplo, el giro angular, la corteza, el giro supramarginal, componentes prefrontales, tractos. O sea, son diferentes lesiones que pueden llevar a este tipo de... Si vemos acá. La fase global, pues, una, una lesión enorme que ya, ya hemos hablado, que tiene serios problemas tanto para producir como para entender, con una limitación del lenguaje grandísima. ¿Sí? Y por último, la eh, bueno, ya estas serían las, las no fluentes, ¿no? Con respecto a las, a las fluentes, a las que el lenguaje es fluido, la más típica es la, la de Wernick, donde tenemos esta famosa jerga fascia, donde la persona puede hablar, hablar, hablar, hablar, y no se le entiende mucho de lo que dice, ¿sí? Con un lenguaje eh, bastante incoherente, saltando de un tema a otro, eh, con bastantes palabras nuevas, neologismos, palabras que no existen, eh, suelen haber muchísimas parafasias y anomias, eh, parafasias de tipo principalmente semánticas, donde cambia palabras por, por más, por eh, la categoría conceptual. La comprensión suele ser, verse pues, severamente alterada, así como es difícil que entender lo que dice, es, la persona difícilmente entiende lo que se le dice. Eh, en esa medida, la repetición se ve seriamente alterada porque ni comprende ni expresa adecuadamente una gran cantidad de circunloquios, entonces muchas veces no nomina lo que se le está pidiendo que diga, entonces él, no es la, la, la, la figura de la casa dice, ¿qué es esto? Eh, sí, sí, una vez yo cuando chiquito estaba allá y allá, y allá jugaba con el hermano ese, ese, sí, ¿se acuerda? Y llegaron los familiares, visita, y entonces eh, después el carro y, uh, y se va, se fue, se fue, y ya no pudo decir que era una casa, ¿sí? Esta es muy típica. Se le pregunta a la persona qué quiere cocinar. ¿Sí? ¿Alguno me quiere ayudar a leer qué dice ahí? Dime, Nicolás, ayúdame. Listo. Um, yo no yo sé cómo no sé puede cómo haber de una, una sola manera. manera. Hay, tantas Hay tantas cosas. cosas Usted sabe, sabe que me gustan. Que me gustan. Me gusta la carne, me gusta el filete, los alemanes. Usted, usted sabe y que, bueno, los franceses cocinan todo. No puedo recordar la palabra que no puedo pedir. Era el donde tú haces toda la comida. Tú la haces toda hoy y la guardas para mañana. Con los franceses, usted sabe uh, cuál es el nombre de la palabra. Dios, asuntos públicos de los que hablan. Uh, pero yo no lo tengo. Era justo antes de guardarlo. Usted sabe, siete semanas. Tengo amigos personales que, que voy a cocinar y la comida y servir cuatro o seis comidas para la cena. Gracias, Nicolás. Muy bien. Yo sea, creo que ahí ustedes ven el punto de, de, de un lenguaje fluido, pero un lenguaje incomprensible, ¿no? O sea, a pesar de que tiene verbos, tiene... ¿sí? hay anomias, o sea, no logra encontrar las palabras, hay problemas acá fonológicos para fases fonológicas, ¿sí? y hay una pérdida completa de, de la semántica, de, de lo que se quiere expresar. ¿Sí? Bueno, otra persona que me ayude a leer esta entrevista. Yo, profe. Dale. Soy solo uno, ¿sí o qué? Sí, sí. sí. ¿Y yo respondo? Okay. Tú, ¿Tú lees y respondes? ¿Y tú respondes? No, no, no, no, no. A las dos ah. cosas. Comienza. Ah, ¿qué edad tiene? Dale, tú con... vas a, la, a los <risas> dos personajes, a los dos personajes. Ah, okay. ¿Qué edad tiene? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué edad tiene usted? Es que cuando voy así... Venga, dígame qué quiere. ¿Cuántos años tiene? ¿El año que tengo yo? ¿Yo? Sí, tengo 69. Los cumplí a primero de años, de noviembre, del último de entra, del penúltimo. Sí, sí, sí, es que yo... Y le voy a decir más si quiere usted. Mire, usted, yo, para que usted lo sepa... La calle de Carmen, en la calle del Carmen, si lo conocen ustedes, allí es donde estaba mi madre, donde estaba mi madre, mi padre, tenían juguetes y todas estas cosas. ¿Dónde ha nacido usted? Estoy, mire usted, yo, usted sabe que lo he visto las otras veces y yo, pero a mí me gustan las cosas. Imagínate que yo quiero, yo me. Muy bien, gracias, Catalina. Muy buena representación del paciente afásico. Y vemos acá la, en, la, en la repetición de palabras una gran cantidad de problemas fonológicos, por ejemplo, eh, incluso semánticos, de parafasias fonológicas y semánticas. ¿sí? Entonces se le dice gato y él repite tato. Brillar, puñal. Avión, pión. Escolar, escolar. tártara, tartar, tartar. Tar, tar, tar actor astrón. sí, entonces la, la comunicación es bastante difícil de esa forma, ¿no? También se ve, pues, el contenido seriamente implicado con, con la conservación más de los, de los aspectos automáticos. Eh, por lo general, para tener un cuadro de estos afásicos tan complejos, o sea, que tenga tantas alteraciones comprensivas, pues la lesión es bastante amplia, ni siquiera es en lo que se conocía como el área de Wernicke, Incluye también componentes parietales como la convolución supramarginal, angular, ¿sí? giro temporal superior y medial, componentes subcorticales que implican los tractos, ¿sí? esos tractos de comunicación. Entonces, eh, incluso puede llegar a, a alterar la eh, ganglios basales. ¿sí? Entonces, para que se nos vaya como deshaciendo esa idea de que lesión en área de que lleva a este problema y lesiones, No, eso no es así. ¿Listo? La fase de conducción es la típica fase en la cual hay alteraciones en la repetición, ¿sí? Eh, donde la comprensión y la, y la fluidez es buena, ¿sí? Pero que eh, eh, se le dificulta a la persona. Eh, Enlazar lo que escucha con, la, con los componentes motores. Entonces, eh, hay una mayor alteración eh, también para fases fonológicas, ¿sí? de decir, de cambiar por palabras, o sea, con las áreas de repetición, por palabras que suenan similar. ¿sí? Y la idea es que básicamente están alterados los componentes con eh, los tractos, como el tracto, como el, como el fascículo arqueado. ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, acá el terapeuta, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buenas, bien, bien. ¿Podrías contarme qué te ha pasado? Pues que iba en mi. Mí, en mi mí, mí... problemas, un poco de anomia, ¿sí? Co coche, coche, y no podía más. O sea, la persona se da cuenta del error. Eh, a diferencia en la fascia de broca, suele haber también. Eh, no hay anosoagnosia. Una persona con afasia bronca suele darse cuenta de lo que le está pasando. Una persona con afasia Wernicke no suele darse cuenta de lo que le está pasando. O sea, es anosoagnóstico. En este caso, también ahí no hay anosoagnosia. Entonces, la persona se da cuenta y se frustra, ¿no? Entonces Me puse malo porque me dio algo en mm, anomia. Señala la cabeza, no encuentra la palabra. En tu cabeza, en el cerebro. Eso, en el tele, tele, cerebro. tereso, teve, no sale porque no sale. O sea, él no entiende por qué no puede eh, decir la palabra cerebro. ¿Sí? La transcortical sensorial, que es un lenguaje fluido con bastantes parafasias, ecolálico, jergafasias, circunloquios, ¿sí? parecida a la, a la, a la, a la de Wernicke, ¿sí? pero con, eh, con mejor repetición a diferencia de la de Wernicke. Son casos mucho más raros, mucho más extraños. Y la anómica, que serían casos en los cuales eh, el, el gran efecto es encontrar palabras. Entonces lo que tenemos es una anomia, una dificultad para encontrar las palabras, como ese efecto de tener la palabra en la punta de la lengua, ¿no? Eso es anomia. De nuevo la comparación entre diferentes tipos de afasias, Listo, y un poco donde pueden estar las, las alteraciones cerebrales. Muy bien, los modelos nuevos tratan poco de, de rebatirse en estos tipos de estas categorías y se habla un poco más de afasias de, con alteraciones en la red dorsal y afasias con alteraciones en la red ventral, pero igual en clínica todavía no son muy usados estos modelos. ¿Sí? que no lo vamos a ver. Hasta aquí el tema de afasias y de lenguaje, neuropsicología del lenguaje.